to sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh** you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah I'm tired of my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 Bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder Número 110 Batalla Europa Oriental Y en esta ocasión vamos a hacerle aquí el debut a nuestro T-80B recién adquirido Sin apenas modificaciones ninguna Escenario con dos zonitas solo, una la zona B que es la nuestra que tenemos que defender Y la zona A al otro lado del río que es la zona D dos enemigos a la que hay que capturar bueno, vamos rapidito hacia la zona B no me voy a ir de cabeza con muchos compañeros que van ya directos hacia la zona A de 80 B pues no me puedo meter ahora mismo ningún fregado con, con, aquí con el colega ya parece que, que cae por aquí artillería vamos a echar un vistazo por aquí pues no tenemos apenas modificaciones, si me dan pues no puedo hacer nada encendía el tanque hasta que explote la munición y nada venga 650 quizás quizás demasiado venga un compi pasa por ahí rapidito por ahí arriba nada venga vamos a avanzar poco a poco es lo poco que podemos hacer ahora mismo con este bicho fuego de artillería habrán visto venga avanzamos esta es nuestra zona la que estamos pisando el tanque medio por ahí es una pena que cada vez que salgas con un vehículo nuevo te toca recibir y recibir un montón de palizas, vamos a decirlo así, hasta que consigas por lo menos las dos primeras modificaciones, la de extinción de incendios y la de reparación. Y bueno, partimos con cargas huecas y proyectil explosivo con poca penetración de blindaje, M3, camperillo ahí arriba. Al ah, loro. Vamos a ver. Si conseguimos darle a alguien sin que nos dé. Pues por lo menos a alguien nos podemos llevar por delante. A ver. Eh, ¿Qué es eso? Eh? Eso es un amiguete. Marca por ahí arriba. 650. No sé cómo le da un Impacto. Pero no tenemos ni artilla, no tenemos nada. Bueno, el tío sigue por ahí. A ver, a ver, a ver. Vamos a asomarnos por aquí. A ver el tío por dónde está. Ha tirado humo. Ahí está otra vez. Bye, ¡Ah, crítico. Venga, hombre, le he dado ahí en la torreta. Ah, tenía que haber reventado. Venga, el tío se esconde. Ahí. ¡Ah, eh! le di... Ahí. <ríe> le di en la torre esa de electricidad. Pues nada, se me escapó el tío. 5.50. Ah, Tiene que haber bajado el ajuste de la distancia. Si hubiera estado a lo mejor a 300 metros... ¿ves? Se parece que está ardiendo. Pues sí hubiera estado a 300 metros quizal, quizás lo hubiera entrado ya por el lateral y hubiera sido nuestra primera víctima aquí con nuestro recién debutante de 80B que personalmente me gusta bastante el ruido que hace y es bastante rápido para apenas tener modificaciones tanto a nivel motor, filtros, orugas, transmisiones y la verdad es que el tío sufre bastante bien me refiero bueno, en tema de motor bueno, aquí estamos, al lado de B Algún propio con pajarito se puede asomar Por ahí, por la parte de Ven Acá, que ligero Qué ligero por ahí, está relativamente cerca ¿Quién es? Quién es? Necesito que me cubran. Yo no lo veo, tío A ver, a ver si asoma por ahí, venga, una marca Eh, ahí está está por ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, venga ahí está, perfecto, ah, nuestra primera víctima, muy bien ahí con el visor del jefe de carro hemos apuntado y después hemos disparado y bingo sin exponerlos los más mínimo es una cosa que recomiendo siempre que podáis y sobre todo si estáis en escenarios donde hay algún arbusto, algún, eh, ¿qué es eso? antiaéreo por ahí venga, se la han cargado, ahí está no, eh, no. pues lo dicho, escenario con camuflaje, con arbustos podéis aprovechar si el arbusto está bastante alto, pues mirar por encima apuntar con la mira del visor y una vez que hayáis marcado, directamente paséis al artillero y disparáis está claro que es importante mm calcular la distancia, viendo el, um, siempre, como digo yo, al empezar algunas partidas pues fijaros siempre la distancia que hay en un cuadrante del mapa en este caso, 225 metros es un cuadrante, ese tío pues más o menos, esa marca tanque medio pues está por ahí, 250 o algo menos, incluso estamos dentro del mismo cuadrante de una diagonal a la otra pues más o menos por ahí el enemigo ha tomado la iniciativa a mí me lo la iniciativa. Cojonudo. Bien. No se ve nada. Más fuego de artillería. A mí sí que me están viendo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Venga, otro colega. Vamos. Crítico. Perfecto. Me he fijado cuánto estaba la mira. Mm, Tanto hablar yo de la distancia. De... Eh, tío, está... El tío ya está mirando para acá. Venga, me está... Ah, está... Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, recarga. Sí, a reparar. Pues no puedo reparar. Pues me acabo de quedar aquí colgado. ¿Pero quién me ha disparado? Vamos a ver. Venga, venga. ¿Qué es esto? Venga, esto es un antiaéreo. A ver, está haciendo pupa. Venga, dispara, dispara, impacto, impacto, impacto. Venga, vamos, vamos. ¿Qué es esto? Ahí está, perfecto. ¡Wow! Pues nos sé hicieron si de pack. Madre mía. Pues no está mal para un debut Bueno, estamos ardiendo. Se acabó. Podemos extinguir el fuego. Ya está. Una munición. La explosión de la munición. Y se acabó. No podíamos haber continuado. Bueno, pasamos, eh, bajamos un, pequeño, un pelín el PR de salida 9.7. Aquí el T-72P. Aquí ya tenemos prácticamente, excepto de motor y algo más, todo lo demás. Hasta tenemos, hasta tenemos la, la hoja 12, está para poder enterrarte un poquillo. No sé, en este escenario no nos sirve para nada. Bueno, tenemos proyectiles de flecha A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Bien Ahí está este proyectil de flecha Va cojonudo Venga, venga, recarga rápido ¿Qué es esto? Otro, otro, otro a 750 A ver Crítico Bien Joder, pues el T80B Para estar capaz eh, Están tomando la zona B Y tenemos ahí en C1 A un camperito Bueno, está en el respawn nuestro Prácticamente está el tío encima Venga, a ver Este tío va a salir No va a salir ¿Qué es lo que pasa? A ver el pajarito... Si le he dado yo crítico, le da tiempo de sobra para poder coger y reparar. Pues aquí ahora mismo solamente quedamos 3. Tomando, están tomando B. con este ahora solito solito vemos cuatro venga cuatro el antiario se acaba de salir del respawn venga tanque medio por ahí arriba y este está aquí pegadito a la orilla si paso posiblemente me pille de lateral y nos deje frito pues estoy en mal sitio muy mal sitio Aquí se ve que nadie quiere asomar el morro. Tontos no son. Ah, ¿Qué es esto? Leopard 2K. Vaya. El colega que apareció por ahí arriba. Pues está ahí. En dedos Prácticamente ahí encima. Me ha visto. Venga, salimos. El tío está por aquí arriba. la zona B, ese compi está ahí al lado al lado de un tanque pesado, que es mi compi, venga no tropecemos venga vamos rapidito, venga vamos vamos, dónde estás va ganando, no fastidio pues claro, están tomando B venga, ahí está ya cayó el antiaéreo, mi otro compañero que está aquí en el río, me se acabó, esto está perdido esto en menos de un minuto, la barra se va a hacer mi compi que está ahí con un tanque pesado no sabemos lo que está haciendo ahí tiene, pues tendrá varios el tanque ligero y el tanque medio Venga, cayó Ay, Me quedé solo Bueno, un cazacarros está justo ahí en la salida del respawn Que acaba de caer también Venga, spawn kill <ríe> Eso están haciendo ya Pues venga, a ver quién me va a matar Porque esto ya es cuestión de que te pillen va, Van a aparecer los pajaritos aquí como posesos venga, Puedo pasar por aquí, me vais a matar Venga, pues moriré un poco más adelante Venga, no, por aquí, por aquí, por aquí apunta apunta, apunta, apunta, apunta, A ver. Ah, qué mal rollo Ahí está, 2K Leopard, el de antes Estaba justo ahí Ahí estaba el colega Se acabó Joder, había tres ya ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Salimos al suicidio? ¿O oh, No porque esto ya está perdido. Qué voy a ser yo el único tonto que salga aquí. No. Siguiente. Nadie, nadie. Ni nadie. Venga, estáis celebrando la victoria. Se acabó. Bueno, vale un debut que ha tenido el T80B. Para no tener ningún tipo de modificación ha estado bastante bien. Demuestra buen potencial. Tres objetivos terrestres destruidos. Segundo en el equipo. Partida perdida una ayuda, cinco críticos, nueve impactos, 87% de actividad, está bastante bien bueno, piezas estamos casi casi perfecto, pues nada, este es el debut del T80B, no ha estado mal para el pobrecillo estar bastante capaz de obtener prácticamente ninguna modificación y se falló en la misión de la batalla de europa oriental esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo acordaros abajo caja en la descripción comentarios enlace discord instagram y facebook Fuerte, de dejar un buen like si te ha gustado la partida También te dejo el enlace de nuestro amigo draconomos en twitch y nos vemos en un próximo chao You're your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing